Hola, soy Santi, cofundador y CEO de Light, y fuimos los ganadores de la primera edición del Desafío Aporta. Light es una aplicación con la que queremos motivar a las personas a ser más sostenibles en su día a día. Y entonces, cruzando datos de sistemas de transporte público, movilidad sostenible, transporte compartido, lo que hacemos es recompensar a las personas que llevan a cabo estos transportes en su día a día, consiguiendo unos puntos que se llaman Lights en función del CO2 que reducen y que luego pueden canjear en distintas recompensas, como entradas de cine, moda sostenible, restaurantes, etc. Nosotros cuando vimos la oportunidad de realizar este desafío, pues no lo pensamos porque decimos, bueno, estamos ya trabajando en la idea, nos viene bastante bien y jolín, si podemos conseguir pues, el respaldo de un reconocimiento así, pues nos, nos viene genial. Entonces mandamos la idea, todavía no teníamos pues, prácticamente nada desarrollado, pero nos la aceptaron y luego pues poco a poco, con los meses que dan para presentar un MVP, eh, seguimos trabajando y para el día de la final pues eh, sí que pudimos tener ya un, un producto mínimo con el que demostrar pues, el potencial de, de nuestra idea y sobre todo el, el compromiso de, de querer llevarlo a cabo y desarrollarlo. Una vez que fuimos seleccionados para el reto lo que tratamos de potenciar sobre todo fue el uso de datos públicos. ¿no? Y pues, toda la experiencia durante lo que fue el propio desafío nos sirvió mucho para indagar, indagar en distintas eh, fuentes que a lo mejor no conocíamos y ver también pues, el formato de los datos, cómo poder sacarles partido, eh, a qué nivel estaban disponibles o no y pues la verdad que fue un, un impulso bastante bueno para acabar de refinar el cómo queríamos llevar esta idea a cabo. El consejo que os daría es sobre todo pues, si estáis metidos dentro del tema del Big Data, Inteligencia Artificial, se alguna aplicación o simplemente eh, tenéis una idea que pueda aprovechar pues, todos los, los datos que, que tenemos disponibles a día de hoy pues, a través de, de Internet y de los catálogos públicos, es que os presentéis, porque al final pues, eh, es eh, relativamente sencillo el poder trabajar sobre ello, encontrar equipos, es una cosa que ahora mismo está moviéndose muchísimo y en la que también hay bastante documentación en, en Internet, incluso pues, comunidades como por ejemplo Eisatur DICE u otras, y al final pues es una experiencia muy positiva que permite generar soluciones de impacto y que también pues eh, como emprendedor o investigador o como equipo pues es una, una oportunidad muy buena para, para tener visibilidad y poder lanzar proyectos adelante. Desde Light os animamos a presentaros al desafío Aporta.